En este vídeo te voy a explicar las tres tipologías de canales que hay dentro de los equipos en Microsoft Teams. Soy José María regalado consultor en transformación digital y esto es un nuevo vídeo del curso de Microsoft Teams que estoy creando en el canal. En esta ocasión vamos a hablar de tipologías de canales, pero antes quiero refrescar cuál es la relación entre eh, los equipos en Microsoft Teams, que son los contenedores, es eh, cómo voy a agrupar diferentes personas dentro de Teams para que colaboren, y por otro lado los canales, que es donde se desarrollan las conversaciones y el trabajo realmente. Puedo crear tantos canales como necesite dentro de un equipo. Y además veremos una tercera funcionalidad para tener un canal compartido entre diferentes equipos. Ahora vamos a Teams y vamos a ver cómo crear esta tipología de canales. Una vez en Teams, vamos a ir a cualquiera de nuestros equipos y vamos a ver que podemos a un solo clic agregar un nuevo canal. También lo podremos hacer desde el administrador de equipos en la pestaña de canales. Le vamos a dar a agregar canal. Y vamos a empezar por la primera tipología, que es la estándar. ¿vale? Entonces pongo canal estándar, ¿vale? Para ubicarlo rápidamente. Y vamos a la parte importante, que es privacidad. Aquí vemos las tres tipologías. Empezamos por la estándar. Todos los miembros del equipo tienen acceso. Este canal va a ser eh, prácticamente idéntico al canal general. Todos los integrantes del equipo van a poder eh, verlo, interactuar y, y modificar los diferentes documentos que haya, etcétera. Le damos a agregar. Le vamos a picar positivo en, marca, en mostrar automáticamente este canal en la lista de canales de todos. Le damos a agregar y nos aparece aquí canal estándar bien todas las personas van a poder acceder a los archivos que aquí colguemos y además bueno pues si vamos a los a la administración de este canal a los ajustes de este canal vemos que lo único que tenemos son permisos de moderación quién puede publicar y quién no pero todo el mundo lo va a poder ver vamos a la segunda tipología la segunda tipología tiene que ver con agregar un canal privado si seleccionamos privado vamos a ponerle un nombre canal privado en este caso solo las personas a las que le demos acceso van a poder eh, entrar en este canal, en el contenido, acceder al contenido de este canal. Le vamos a dar crear y ahora veremos que nos pide que agreguemos personas a este canal privado. ¿vale? Podemos omitirlo y hacerlo más adelante. La particularidad es que veréis que sale este candadito y este candadito significa que es privado. Entonces las personas del, eh, del equipo... Eh, no van a poder acceder hasta que en el privado. Si no le doy en la administración le agrego los miembros vale esto es una particularidad de los canales privados vale. en cuanto a este canal también tenemos que tener en cuenta que los archivos van a parar a un sitio diferente que los canales generales y abiertos de todo el equipo los canales generales y abiertos de bueno el canal general y los canales abiertos de este equipo generan una biblioteca en SharePoint y este canal privado va a generar otra biblioteca diferente en SharePoint a la que solo van a tener acceso a aquellas personas que les demos permisos. Vale, Luego tenemos un tercer canal y ese tercer canal, agregar canal, es el tipo compartido. Le pongo un nombre, canal compartido, canal 1 por ejemplo, compartido y en privacidad, como digo, el compartido. Entonces le damos a crear. Si dejo marcado compartir este canal con todos los miembros del equipo, lo que vamos a hacer es que como un canal eh, abierto podrá acceder todo el equipo. Podría retirarle este permiso y sería muy parecido al privado. Pero qué diferencia hay entre un compartido entonces y un abierto o un privado? Le vamos a dar a crear. Me crea este canal compartido. Me da la posibilidad de incorporar a nueva gente. Ojo, voy a poder agregar a personas de mi organización que no forman parte de ese equipo esto es lo interesante voy a poder dar acceso a eh, otros equipos en su conjunto o incluso a personas externas de organizaciones federadas no a invitados, eso sí que es importante vale le doy a omitir, fijaros que se identifica fácilmente el canal compartido por este simbolito eh, de, de, así que simboliza esa, ese tema de, de, de, de conexión ¿no? ese, ese compartido y ahora aquí en los tres puntitos le voy a poder dar a compartir canal y me permite compartirlo con personas, con equipos o con equipos de su propiedad con personas van a ser personas de mi propia organización que no forman parte del equipo global de curso Microsoft Teams pero sí que le voy a dar acceso a este canal en particular, algo que venía siendo muy demandado en Microsoft y que han habilitado hace un año aproximadamente, con un eh, equipo, es decir, otro equipo al que le voy a dar acceso y con un equipo de su propiedad. Voy a poner el ejemplo con este, pincho en un equipo de mi propiedad, me salen todos los equipos de mi propiedad, pincho en este de prueba compartido, le doy a listo y fijaos lo que ocurre. Vale, ya está compartido y ahora veis, ya se ha actualizado este es el curso original en el que he creado un canal compartido y este canal compartido ya me aparece en este otro equipo. Entonces los integrantes de este equipo y los integrantes de este equipo no tienen por qué ser los mismos, unos lo podrán ser, otros no, es indistinto, pero comparten un canal. Por eso requiere otra biblioteca. Prueba compartido, este equipo tendrá una biblioteca en SharePoint, curso Microsoft Teams tendrá otra biblioteca en SharePoint y aparte va a haber una biblioteca en SharePoint del canal compartido. Si yo ahora voy al canal compartido original, le voy a crear una nueva conversación, le doy a eh, enviar y vamos a ver que está esta conversación en mi equipo inicial y también en mi equipo secundario en el que he compartido cuando todo lo demás yo si sí publico aquí en general una nueva conversación vale le voy a enviar aquí está perfecto y en prueba compartido no es no va a estar no vamos a encontrar eso por ningún lado vale entonces es una tercera fórmula de canales muy interesante que tiene menos tiempo es menos conocida pero que realmente es muy productiva y voy a poner tres ejemplos un ejemplo, en mi organización tengo varios centros, cada centro tiene un equipo de trabajo, pero hay algunas actividades compartidas entre centros, pues creo un canal compartido y así desde los diferentes centros, desde los diferentes equipos de los diferentes centros tendrán un especie donde trabajar en esas actividades compartidas. Segundo ejemplo, en mi organización tengo varios centros y además tengo una comisión de calidad. Los responsables de calidad tienen un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo comparte un canal con los responsables de la implementación de calidad en cada uno de los centros. Es otra posibilidad. Y os voy a poner un tercer ejemplo y es con personal externo. Yo tengo, por ejemplo, un, eh, un, un consultor externo de una cuenta federada. Por ejemplo, eh, tengo una cuenta federada, esto es menos habitual en las organizaciones y es una organización de segundo nivel. Entonces, esa persona de segundo nivel que va a hacer una supervisión de algún tipo en mi organización eh, tiene acceso a un canal donde intercambiamos determinados archivos. Eso sería un tercer ejemplo, que no hay que... Eh, mezclarlo con que esa persona sea invitada en un equipo que sería la única posibilidad eh, similar de invitar a una persona externa independientemente de que sea un dominio propio o un dominio federado vale esto son cosas muy diferentes persona externa persona invitada son dos cosas diferentes que podéis ver también en el soporte de microsoft y que haremos vídeos si lo dejáis en los comentarios para ello por último, si te ha gustado este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete al canal, pincha la campanita para recibir notificaciones. Si quieres una formación sobre estas temáticas en tu organización o una consultoría para entender cómo podemos sacar provecho en Teams en el proceso de transformación digital, puedes escribirme a través de josemariaregaladocom barra contacta, dejo el enlace en la descripción. Y además, pues si no quieres perderte nada de todo lo que estoy publicando en internet, tienes el Canal de Telegram, arroba Academia TIC, tecnología para las personas.